receptor de los tigres del liceo y conectó doble y empujó dos carreras Finalmente puso el marcador 5 con cinco carreras para los Tigres y el marcador les favoreció la segunda victoria de esta serie final. Los dos juegos que van, las dos victorias. ¿Cómo te sientes acá jugando para los Tigres? Bueno, es eh, una experiencia eh, brutal, como nosotros decimos. Eh, eh, siempre me encanta jugar esta liga y, y, y pues estamos aquí en la final con los Tigres 16. Estamos haciendo lo, lo mejor que uno puede. Gracias al señor, pues tuve la oportunidad de conectar el doble con dos al RBIs y, y pues hemos podido llamar un buen picheo eh, los eso, eso, todo juego. Te ha tocado vivir partidos Importantes El del sábado, el asunto del desempate Y los dos partidos de la primera este, de, la, de la serie final ¿Cómo calificas esa experiencia, el nivel de nuestros jugadores y también a los fanáticos. Bueno, es una experiencia inolvidable. Eh, le tengo que agradecer a la gerencia del Licey que, que confió en mí para traerme ese juego súper importante del IC. Y eh, estamos aquí, eh, ya ganamos los primeros dos, ahora eh, eh, los últimos tres, ganarle cinco. En tu condición de receptor, ¿cómo has visto... Las cosas en el aspecto defensivo Las cosas han sido como tú esperabas Quizás la liga, como la de Puerto Rico La de Venezuela, que tiene un nivel amplio Por sus jugadores que accionan en las grandes ligas ¿Las has visto de esa calidad, de ese nivel? Bueno, sí, esta es una liga de grandes ligas Esto es como si tuviera un Estados Unidos Jugando en grandes ligas y, y siempre tiene que estar atento a todo Cualquier error que haga, pues te puede costar un juego Y pues, gracias yo Tengo la experiencia de jugar en grandes ligas Y puedo, y, y puedo eh, transferir El... el el juego de Estados Unidos aquí a esta liga. Bueno, gracias René y felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más.